Hoy estamos a 16 de octubre del 2013, iniciando la semana de la convivencia hasta el viernes. Y nos encontramos en un estado de penumbra, visibilidad a unos 50, 100 metros máximo, por las nubes que hay en Nuevo Horizonte. Este es el aspecto de la institución, siendo las 7 de la mañana. La educación física se está realizando en sitios cubiertos, las dos profesoras que tienen la institución en este momento. Neblina espesa, 15 de octubre de 2013, institución educativa en Horizonte, Cámara de Héctor Hernández López López.